Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Castillo y represento el Ministerio Aglo de Miami Kendall. Estoy muy contenta y muy agradecida con el pastor Antonio Florido por permitirme a mí y al Ministerio Aglo ser parte, ser parte del séptimo maratón entrando en la profundidad del Espíritu Santo. Es un privilegio para nosotros, no tan solo para mí, sino para el grupo de, de mujeres y hombres que son parte de este hermoso ministerio. Es el faro de luz que se encuentra en la ciudad de Miami. Este es un faro que lleva esperanza, que lleva amor a todo aquel que se quiere unir, a todo aquel que forma parte de él. Y por eso en esta noche estoy aquí representando este ministerio. Y quiero decirte que representa y quiero decirte que es y cómo surgió el Ministerio de Aglo Internacional. El Ministerio de Aglo Internacional surgió por cuatro mujeres que comenzaron a orar y comenzaron a orar tanto que ese corazón de oración y de clamor fue delante del Padre y tocaron el corazón del Padre. Y a través de esa oración y a través de esa unidad, ¿qué ocurrió? Se fueron uniendo otras mujeres más en esa oración y en ese clamor. Y entonces, ¿cuál es el eslogan? ¿Cuál es el eslogan de del Ministerio Agló? Y dice que es cada nación alcanzada, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Y el versículo bíblico de Romanos 12, 12. ¿Qué dice ese versículo bíblico? Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación constante en la oración. Eso fue lo que hicieron esas cuatro mujeres. Comenzaron a orar, comenzaron a clamar ¿y por qué? Por sus familias. Y de ahí se ha convertido en un ministerio internacional que cubre 170 naciones, 170 naciones. Si usted dice un país, Ecuador, si él dice algún otro país de Sudamérica, allá hay una presidenta del Ministerio Agro Internacional, unidas, esforzadas y valientes para llevar un mensaje de restauración, de paz, de unidad a cada nación. Y cuando este mensaje toca a cada nación, ¿qué ocurre con los corazones? Son cambiados. Pues eso mismo me pasó a mí. Cuando me enteré de ese ministerio, del nombre, comencé primeramente a buscar qué era, qué era, y habló ese resplandor de la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, y cuando se acercaron esas hermanas hacia mí para decirme, sabes que el Señor te ha llamado como una líder, yo dije, como una líder, sí, y claro, comenzó a manifestarse eso, pero el Señor, ¿qué hizo?, con su palabra vino a confirmar ese llamado. Y el versículo que el Señor me dio en ese momento fue, y se encuentra en el libro de Isaías, Isaías capítulo 52, versículos del 7 al 9, y se lo quiero leer. Miren qué dice, porque el Señor siempre respalda con su palabra cuando hace un llamado. ¿Y qué dice? Dice, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, llamaba para salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, tu Dios reina, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová Vuelve a Sion, aleluya. Y el versículo 9 dice, cantad alabanzas, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Había un llamado a llevar la palabra de Dios. Había un llamado de ser transformada. Había un llamado de saber que venía no solamente yo sino que venía un grupo, grupo de mujeres juntamente con hombres. Porque este es un ministerio de familia. Comenzó con mujeres, pero se han unido, se han unido también los varones, los hombres, y se han unido la familia. Es un ministerio de transformación. Por eso es que dice cada nación tocada, ¿verdad? Alcanzada cada corazón cambiado, porque es un ministerio de cambio, es un ministerio donde tú te encuentras con tu identidad. Yo me encontré con mi identidad, ¿de qué? De líder, de saber que el Señor me llamaba para llevar la palabra, para establecer un faro de luz en la ciudad de Miami, donde sabemos que Miami es la ciudad de la luz, pero hacía falta, ¿qué? Algo más adicional, porque cuando el Señor te llama, Él te capacita y te llama a través de su palabra. Pues así soy el Señor conmigo. Me llamó a través de la palabra. Cuán hermoso, cuán hermoso son los pies del que trae y del que anuncia las alegres buenas. Y claro está, el Señor siempre llama y te llama con personas para que lleven este ministerio. La, la otra persona que me acompaña también es la hermana Nivia Crosa Ella en esta noche no se encuentra con nosotros, por, por condición de salud, pero Nivia Crosa es la vicepresidenta del ministerio AGLO Miami Kendall. ¿Y por qué digo Miami y Kendall? Porque cuando el Señor llamó, primero llamó del territorio de Kendall, pero como hemos ido avanzando y avanzando y avanzando y entrando en esa profundidad del Espíritu Santo, ¿qué ha pasado? El territorio se ha ampliado. Y el Señor ha dicho: Ahora les doy a Miami. Y por eso decimos: Aglo, Miami, Kendall. Porque no, o sea, no podemos dejar atrás Kendall, porque esa es parte de nuestra identidad, esa es parte de nuestro caminar, esa es parte de nuestro proceder, de nuestro crecimiento. Y el Señor ha dicho ahora Miami, por eso estamos llevando esta palabra. Este es un ministerio que no tiene puerta, no tiene ventana porque es afuera, es evangelístico, es evangelístico de tocar corazones porque estamos unidos para bendecir a muchos más. No se trata de mí, se trata de Cristo, del mensaje que el Señor te da constantemente para que tú compartas con otro. Y por eso estamos aquí en esta noche, para decirte qué representa el ministerio, para decirte que cada una de nosotras de varones y hembras que componemos este ministerio, hemos encontrado a Cristo, hemos encontrado ese yo que hay dentro de nosotros, que el Señor lo depositó, y cuando tú comienzas a caminar en ese yo, en esa identidad, ese yo tuyo es tu identidad, tú comienzas a encontrarte con el Señor porque ahí está tu identidad. Cuando te encuentras con el Padre, entonces comienzas a desarrollar ese don, ese talento que hay en ti. Y eso hace el Señor en nuestras vidas. Nos viene a decir esas cosas y grandes cosas que solamente Él la puede ofrecer. Y esta plataforma hace que uno desarrolle ese don y ese talento y no se quede ahí dormido, sino que lo pueda compartir con otros más, como líder y también desarrollando esos otros dones, como qué, como misionera, Desarrollando esos otros dones como ¿qué? como escritora, desarrollando otros dones como conferencista, todas estas cosas las hace el Señor, porque cuando vamos a la profundidad del Espíritu con el Señor y lo buscamos en oración, lo buscamos en ese bien común de no solamente pensar en mí, sino pensar en nosotros, porque lo que el Señor me ha dado, yo quiero que compartirlo con otros. Y darle otras cosas también a mis hermanos que tienen necesidades, porque lo que Dios nos da le pertenece a Él. Él está buscando vasos disponibles y como yo dije, Señor, eme aquí, envíame a mí, el Señor me ha enviado. El Señor me ha enviado a predicar su palabra, a establecer su reino, a llevar las buenas nuevas de salvación en todo tiempo. Mientras haya tiempo, porque así estamos, así está el faro de luz, siempre alumbrando, alumbrando la luz de Cristo para todo aquel que le quiera conocer, para todo aquel que se, que se atreva a permitir que el Espíritu Santo toque su vida y que quiera llegar a las profundidades del Espíritu con él. Porque cuando tú conoces al Señor, tus dones y talentos van a comenzar a despertar en ti, vas a encontrarte contigo misma y si hay un vacío en tu corazón, ese vacío ya no va a estar porque cuando tú vas a esas profundidades con el Señor y encuentras lo que es, oye, cosas maravillosas, cosas que nunca había antes pensado, son las cosas que el Señor va depositando en tu vida. Y eso ha hecho el Señor. Y yo estoy más que agradecida con Él, porque cuando Él llama, Él capacita y te respalda con su palabra, como le compartí a ustedes. Él llamó y me respaldó con su palabra. Y por eso él, él dijo que venían, que Alegres, buenas. Veníamos bajando, veníamos bajando y venían atalayas. Quiere decir que tú no estás solo. Por eso no estás solo ni estás sola. Por eso en esta noche yo tengo varias invitadas que quiero que también formen parte de esta plataforma. Y en esta noche tengo aquí a una hermana que ella se llama Lilian Gómez y quiero que por favor ella venga por acá y nos haga compañía en este momento y nos cuente. Hola Lilian. Hola, cómo está. Dios te bendiga, Dios amé, te bendiga. Gracias, gracias a li, le damos a Lilian por estar con nosotros en esta plataforma de hoy. Yo quiero que Lilian, este, diga primeramente su nombre y de dónde es. <risa> su nombre otra vez que lo diga ella, ella misma que lo diga ella y de dónde es. Hola, hola, bendiciones hermanos. Mi nombre es Lilian Gómez. Soy nacida en Puerto Rico. Eh, soy de Padres Cubanos, soy profesora y soy parte del Ministerio Aglo Miami, Kendall, soy la tesorera y estoy feliz de estar aquí hoy con ustedes. Amén, amén, <risa> amén. O sea, hay una directiva, hay una directiva y todo es que te vas capacitando para ocupar otras posiciones también, ¿cierto, línea Así es. Entonces. Durante el, el tiempo, ¿cuánto tiempo llevas ya en el Ministerio Aglo con nosotros? Miguel? Aproximadamente dos años y medio, un poquito más, más o menos. Amén. ¿Y cómo conociste del Ministerio Aglo? Pues conocí a través, a través de mi hermana Jacqueline Castillo. Eh, comenzamos, ¿verdad? Comencé a ir a un grupo de en su casa, ¿verdad? Donde orábamos y eso. Y así fui, ¿verdad? A través de, sabiendo del Ministerio a través de, de, de, de ti y de la hermana Nivia Crosa. Amén, amén. Me fui enamorando. ¿Y cuánto tiempo llevas con nosotros en el ministerio ya? Ya hace dos años, y medio. Dos años uh -huh. y medio. ¿Y cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha sido el cambio de transformación? ¿Qué tú has permitido? ¿Qué has visto? ¿Qué se ha desarrollado en ti? Porque es algo como de identidad, ese resplandor, esa luz ha comenzado a brillar dentro de ti. Cuéntale a los hermanos. Amén. Bueno, yo digo que Aglo eh, es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Amén. Aglo nació en el corazón de Dios. Es un Aglo no se trata de iglesias, son personas de diferentes partes del mundo, pero unidas bajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo uno es. Y a través del ministerio Agló, eh, eh, el Señor fue despertando dones y talentos que había en mí, que estaban dormidos como lo es la adoración. Yo amo adorar al Señor y desde pequeña, mucho, por muchos años, era algo que estaba dentro de mí, pero yo no sabía cómo expresarlo, yo no sabía cómo comenzar. Entonces, este ministerio me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de, de yo adorar al Señor en espíritu y verdad. Amén, amén, amén. Y, Lilian, ¿cómo tú, ¿qué tú le aconsejaría a alguien que quisiera conocer del ministerio, ¿qué le, qué le podía decir? ¿Por qué tú lo invitarías a ser parte del ministerio? ¿Por qué? Yo pienso que el ministerio de Aglo es un ministerio donde te capacita, o sea, el señor cuando te, te pone a hacer algo, el señor te capacita, te pone con otras personas. Yo pienso, o sea, en, en mi caso, el ministerio de Aglo me preparó para impulsarme para ser de bendición en la vida de otras personas, para tocar naciones. No se trata de nosotros, se trata de Cristo, y Cristo es el centro. En Aglo todos somos uno. Cuando va, vamos a, por ejemplo, a los retiros y eso, es el poder del Espíritu Santo. En, ahí entre nosotros. Y, nosotros, y yo, yo me siento en libertad. ¿Por qué? Porque se trata de Dios, se trata del Señor, no de mí, de Él. Amén. Y todo fluye, fluye el poder del Espíritu Santo. ¿Qué otras actividades nosotros hacemos en el Ministerio de Aglo, ¿verdad? Porque hay que decir qué tipo de actividad y qué tan activo estamos nosotros en el Ministerio de Aglo. Bueno, el Ministerio de Aglo, nosotros nos unimos una vez al mes, ¿verdad? Eh, anteriormente lo hacíamos en un, en un restaurante, donde nos unimos, se comparte la palabra, se adora al Señor, desayúa, eh, verdad. compartimos un desayuno, ahora se está haciendo eh, a través de, de Facebook Live, en la plataforma, este, este sábado, ¿verdad? Lo tenemos, eh, donde le, le invitamos. Ahora estamos... Eh, lo, lo, lo más poderoso es que anteriormente, pues, ¿verdad? Iba a un grupo limitado, pero ahora... A, aún a través de la pandemia, estamos llegando a naciones. Amén. Se están conectando miles y miles de personas, personas que quizás físicamente no pensábamos llegar, mas el Señor ha sido misericordioso Amén. y muchos hermanos están siendo eh, alcanzados y tocados, ¿verdad? Recibiendo esa palabra de, de la parte de Dios. Sí, a través de, la, de las plataformas de Facebook, Aglo Kendall, ahí nosotros transmitimos nuestra reunión virtual una vez al mes, usualmente es el primer sábado de cada mes, ya verdad, como lo hicimos el sábado pasado, pero pueden ir a la plataforma de Agloquendal para que puedan ver el mensaje que el Señor trajo, y el mensaje que Dios trae a las naciones, porque Dios no se limita a un pedacito, sino que Dios abarca a todas las naciones. Y ese es el Dios Amén. que nosotros conocemos y eso es lo que a mí me apasiona de, del ministerio de que es unidad, unidos para cambiar el mundo, unidos en Cristo para cambiar el mundo. Amén. Y hay otras cosas también que nosotros hacemos más, ¿me entiendes? Ayudamos mucho a la comunidad. Y de esa forma Lilian y yo pues, nos hemos identificado muchísimo porque tenemos un espíritu de misionera, Amén. tenemos un espíritu de ayudar a la comunidad, de ayudar en las naciones, de ayudar a los niños. Y sabemos que cuando tocamos los niños, tocamos a la familia. Entonces, Aglo es familia y Aglo es transformación. Aglo es identidad, Aglo es unidad y unidad entre los hermanos y es encontrarte con tu identidad y por eso a Lilian yo digo que la, la adoración ha sido la parte que se ha desarrollado en ella y el Señor lo permitió porque él la señaló una, un sábado temprano en la mañana cuando el adorador no llegó, la adoradora no llegaba y entonces el Señor dijo es ella y ahí el Señor hizo que Lilian comenzara a adorar y nosotros nos pudimos dar cuenta que dentro de ella estaba encerrado, dentro de ella, en ese cofre, estaba encerrado un cántico hermoso de adoración al Señor. Por eso yo quiero que en esta hora, Lilian, nos interprete, ¿verdad? Ahí a capela, como tú lo sabes hacer, ese, esa hermosa adoración. Y hay un salmo, que es el salmo 103.1, que identifica a Lilian. Y dice así, dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Amén. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que queremos que Lilian nos entone un cántico el que Amén. nace en su corazón Amén. y a capela en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor. Amén. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo tú lo transformas para bien, lo transformas para bien todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien lo transformas para bien y voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya Señor vamos a ver la victoria Vamos a ver la victoria la batalla es tuya Señor Aleluya, Aleluya Dios te bendiga, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Amén, gracias Lilian gracias, gracias Lilian, gracias por, por la parte, invitación por ser parte de, del Ministerio a Gloria. Dios Amén. te bendiga, Enrique, abundantemente porque Amén. mayores cosas hay estamos Amén. preparando líderes para que nuevos faros se levanten en la ciudad de Miami, Amén. en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Amén, Amén. Amén. Dios Amén. le bendiga. Gracias Lilian. <risa> Bye. Y entonces en esta, en esta hora tenemos otra invitada. Sí, sí, sí, porque son otras invitadas y que son parte del ministerio Aglo. Queremos decirle ahora una invitada muy especial. Su nombre es Sonia Alonso. Vamos a pedirle a Sonia Alonso que pase por aquí, por favor. Sonia Alonso, pase por aquí, Sonia Alonso. <risa> Eh, aquí tenemos a Sonia Alonso, porque aquí somos de todas las edades. Hay jóvenes, hay personas más adultas, de más conocimiento, con mucha sabiduría. Y Sonia ha venido a traernos a nuestro grupo Sabiduría, porque tienen coronas, coronas, coronas de perlas, de diamantes, entonces... ¿Qué recibimos qué nosotros de ellos? Sabiduría. Bienvenida Sonia a Glow. Gracias por invitarme. Aquí, aquí, con nosotros, todo el tiempo, no la soltamos en ningún momento porque es de mucha bendición. Nosotros queremos preguntarle a Sonia, ¿cómo llegó Sonia a Glow? ¿Cómo llegó Sonia a Glow? Pues les contaré, llegué eh, en un tiempo muy, pero muy eh, en mi vida que fue... Transcendental. Eh, había fallecido mi esposo de 57 años. Eh, un esposo encantador, eh, carismático, buen hombre, eh, buen padre y yo me sentía sola. Pero bueno, no tan sola porque yo conocía, ya yo conocía al Señor, gracias a Dios. Eh, desde muy chiquitica yo siempre estuve en colegios donde eh, pues me enseñaron de él y él siempre estuvo muy presente en mi vida. Pero después, al transcurrir el tiempo, eh, conocimos de la renovación carismática y ahí fue un enamoramiento del Espíritu Santo que bueno, de verdad, de verdad conocimos el Espíritu Santo. Mi esposo y yo, los dos juntos, caminamos casi, casi 12 años. 12 años que nos llenó de alegría, nos llegó de satisfacción, eh, porque siempre nos decían: qué bonito verlos los dos. Los dos que confiábamos, que sabíamos. ¿A quién teníamos dentro de nosotros que nos guiaba? Que podíamos confiar que él era el que tenía la última palabra. Entonces, al ver perdido a mi esposo, eh, pues me sentía un poco vacía, porque, porque soy humana, ¿verdad? Aunque el Señor estuvo, estaba conmigo, yo me sentía que algo, no algo, la mitad me faltaba. Un vacío en tu corazón. Un vacío. Un vacío en tu corazón. Un vacío grande porque fueron muchos años y conviviéndolo todo. Entonces tuve la dicha de, estábamos en, ellas estaban en la, el grupo. Est estábamos celebrando una, una actividad. Y, celebrando, y llegó Sonia de invitada. Y llegué de invitada. Y yo soy un poco, eh, no sé, en, eh, cosa tengo, sí. mi, tengo mis chistes Y pues dijeron, eh, me presentaron Y entonces me dijo la, la dueña de la casa Que es una querida amiga mía Que no puedo decir que es amiga, es mi hija Entonces eh, ella me presentó y dijo Mira, ella acaba de perder su esposo bueno, pues yo creo que hacía dos semanas o tres semanas y nadie creía que yo tenía ese dolor en mi alma porque nunca lo quise, lo llevaba adentro, no tenía por qué los dolores no se... No se comunican. No se comunican, pero eso fue lo que impactó nuestra vida fuertemente. Ella solamente tenía un mes que había perdido a su esposo de 54 años de casado. 57. 57 años de casado. Ella impactó nuestras vidas porque ella sabía algo, una promesa. Ella sabía que su esposo había pasado a morar con el Señor. Amén. Ella sabía por qué, porque su esposo era un hombre que servía al Señor poderosamente. Sí, sí. Ella, ellos juntamente iban y predicaban la palabra. Entonces ella tenía la certeza de que su Redentor vivía y que vivía en él. Él, estaba, él había pasado a, qué? a morar con Amén. el Señor. Entonces esa forma de ella estableció en nosotros un poderío impresionante, nosotros quedamos, nosotros quedamos anonadadas, nosotros quedamos impactadas, porque usualmente una viuda que hace llorar, y ella ha venido a, ¿qué? a traer gozo, desde el primer momento que la conocimos ha venido a traer risa, gozos, experiencia incalculable, y ella es como esa viuda, y la palabra por eso... A Sonia la identificamos con la identidad de agradecimiento. Ella está agradecida por haber conocido el Ministerio Aglo. Y el Ministerio Aglo es Jacqueline, es Nivia, es Jorge, es Julio, es Ellen, es Grace, es Rubí, es Isabel, es Flor, es Susana, es Tanta, es Odali, es un grupo de jóvenes, es Betty, es Miguel, es Giselle. O sea, es una familia de la fe. Es Lorraine, es cada faro de luz que se establece en los Estados Unidos, que hay más de 3,000 faros en los Estados Unidos y en todo el mundo, como dijimos, 170 naciones. O sea, somos una gran familia. Y Sonia ha venido a ser parte de esa familia. Y por eso a Sonia la identificamos con el agradecimiento, porque ella está agradecida. Y, el, y, el, y en Mateo 25, 35, 36 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y ella era una viuda. Y nosotros, es una viuda. Es una viuda y nosotros que las recogimos. Y entonces digo eso porque, por, porque muchas veces van a venir a tu vida personas que tú tienes la decisión de acogerlas, de recibirlas. ¿Cómo viene? Porque cuando ella viene, viene a darte más de lo que tú piensas que tú vas a recibir. Tú piensas que tú la vas a consolar, ella nos ha consolado a nosotros. Ella ha sido un instrumento que ha venido a bendecir la vida de nosotros y nos ha enseñado a todos nosotros a ser agradecido, en medio de las tormentas, en medio de la pérdida, en medio del desasosiego, en medio de la desolación. Ahora somos la gran familia. Sonia es nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra consejera, nuestra amiga y esa mujer que siempre tiene una sonrisa en sus labios y siempre está dispuesta a qué? A servir al otro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Por eso Sonia, ¿Qué le dirías a ellos? ¿Por qué le dirías que venga a Glow? ¿Por qué le invitarías? Pues yo los invitaría porque <coughs> después de eso, eh, era el mes, debe haber sido el mes de agosto, más o menos. Este, venía el, la, la reunión de, de Glow en, en, en la Florida y ellos me invitaron al retiro de Glow. Y yo dije, bueno, vamos, va, voy a ir porque vamos a ver lo que me puedo, lo que el Señor me tiene allí para regalarme. Y no sabía yo que tenía una familia tan linda esperándome. La familia de la fe. No podía yo estar, ¿cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a estar sentirme sola? Si lo que el Señor tenía preparado era esa familia que me que me arrullaba, que me quería, que yo sentía de verdad, nunca me sentí solo. Así que Aglo fue, fue la, la semilla Amén. que entró en mi corazón Amén. y está germinando. Amén. Está germinando porque sigo, sigo sirviendo. Quiero dar más a veces de lo que tengo, pero el Señor siempre provee. Porque a veces yo doy y digo, bueno, ¿daré o no daré? Porque ya mis años, tengo unos pocos añitos. Y tengo que empezar a empezar, pensar por, por lo, que, lo que no sé, lo que voy a, a adorar. Amén. Pero no importa. Porque lo que esté aquí no es mío. Lo que, desde, mientras yo esté aquí, nada es mío. Todo es del Señor Amén. y todo es para Cristo. compartir. Amén. Así que Amén. con mucho amor siempre comparto todo. Acabamos de ir al retiro, que fue otro, otro, otra, otro regalo que el Señor nos tenía preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Sonia por su amor, por su valentía, por su coraje y por su decisión de venir a ser parte. Y bendecir nuestras vidas como lo ha hecho, Sonia. Gracias, Sonia, te amamos. Gracias a ustedes por ser mi nueva familia. Gracias, bendecida eres. Gracias, gracias, damos a Sonia. Esta es otra de las hermanas que forman parte del Ministerio Aglo. Y asimismo queremos dar la entrada a otra de las hermanas y queremos decirle a Grace Olivet que venga por aquí, que venga por aquí para que nos diga, Grace, para que Grace nos hable, aquí está Grace con nosotros. Bienvenida Grace. Gracias, gracias por tenerme aquí. Es un, un honor. Para nosotros también, Grace, es un honor de que Grace está aquí. Y nosotros identificamos a Grace con esta, con esta característica. Grace, la, lo que la identifica su identidad es ha desarrollado una actitud positiva, porque lo hace. Que tú desarrolles tu identidad. Y yo quiero que Grace nos cuente, pero antes de eso, yo quiero leerle este versículo bíblico que se encuentra en 2 de, de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el versículo bíblico que identifica a mi querida Grace. Porque yes. ha sido una mujer que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios y por la profundidad por, por querer entrar en la profundidad con el Espíritu Santo. Vamos vamos a dejar a Grace que les cuente a ustedes lo que el Señor le pone en su corazón. ¿De dónde viene Grace? ¿Cómo vino a Glow? ¿Cómo Glow ha transformado su vida y por qué le dice a otros y exhorta a otros que se añadan y reciban de esta bendición también? Bueno, mi nombre, como dijo Jack, es Grace Olivet. Uh, soy original de Ecuador. Eh, vivo, viví muchos años en New York y después me vine para vivir para acá, para Miami, con mi hija Giselle Olivet. Y um, eh, tengo unos, um, como unos 18 no, más, un poco más de años viviendo aquí en Miami y siempre buscando de tal manera encontrar a um, eh, al Señor you know, estar en los caminos de él fue muy hermoso como él me trajo a, a, a su a su lado a su amor y eh, pues a pasar de los años fui fue conociendo diferentes personas pero eh, Dios me tenía así como dice la señora Sonia una familia tan hermosa como es la de Aglo. Eh, hace como dos años eh, yo estaba eh, fui a una iglesia que estaban dando unas clases y en la cual Jackie estaba también ahí y nos conocimos y me invitó a, al retiro de Aglo en el 2018, primeros años, soy hace dos años, y en este momento, eh, hubo muchas opuestas composiciones, ¿no? Oposiciones. Composiciones para no ir, oír. Ir. Casi yo realmente fui ya al final como corriendo en, eh, a coger el el que no, Y que puedo no decir algo, Grace. El Señor me decía, insiste, sigue y llama. Cuando el Señor te pone en el corazón que llames a alguien y que sigue insistiendo, aunque esa persona te diga, no, hazlo, mi hermano, porque Grace es el resultado de yo seguir escuchando esa voz de Dios que me decía, llámala, llámala. Adelante, sí, y, y bueno, entonces, cuando um, eh, así como el tío Jackie, bueno, el Señor insistió acerca de esto, y eso fue de una, una bendición tan hermosa. Y puedo decir que sí, desde ese entonces, entonces, el Señor me dio, me prometió o oh, me habló de la transformación, eh, y, y realmente en estos dos años ha sido de gran bendición. Eh, ha sido transformada en muchas cosas y en, en más que todo en, en aprender a, a tener dominio propio, a saber perdonar, a, a hacer muchas cosas, eh, a, a tener una mejor relación en mi trabajo, eh, con mi familia, o sea que ha sido realmente, y aparte, qué hermoso eh, que a través de Aglo ha sido, puedo hablar de la Fundación, ¿no? Sí, Unidos sí. para Bendecir, la cual... Yo siempre le pedí al Señor, una vez que yo vine a los caminos de Él, ayúdame a hacer un canal de bendiciones. Y mire qué hermoso que, que Él me trajo a, a, a Glo, que es un maravilloso ministerio. Yo he conocido no solamente aquí a Kendall, pero uh, eh, eh, cuando hemos tenido el retiro, que hemos conocido de muchas partes de, de Florida. No he tenido el placer de conocer mucho más allá, pero yo sé que pronto eso va a pasar con el grupo. Y entonces eh, a través de él hemos tenido entonces la Fundación Unidos para Bendecir, que, que es algo hermoso, hemos tenido eh, muchos eh, momentos maravillosos en los cuales las personas han donado y nosotros hemos servido, hemos estado muchas horas pues eh, comunitarias. Mundo, comunitarias y eso ha sido una bendición, es decir, que Dios ha cumplido lo que lo que yo le pedí es ser un canal de bendiciones. Estoy realmente agradecida nuevamente por Aglo, es un ministerio tan hermoso, yo realmente les invito a que sean parte de él, porque aparte no es que nosotros no pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a diferentes iglesias, diferentes partes del mundo, y eso es lo, lo lindo, lo hermoso, que lo que nos une realmente, no de dónde somos ni dónde vamos, sino de Cristo. Cristo es lo que nos une, Amén. su amor. Y siempre estamos unidas a la fuente de Él, que es la fuente de amor, de paz, de justicia, de bondad, de misericordia, de, de compasión, de sanidad, de prosperidad, de, pro, de provisión, que es lo que Él no es. Y eso es lo que hemos aprendido Amén. y lo que he aprendido durante esos años. Y a través de estar con mis hermanas, todas y cada una de las que estamos aquí y las que no están aquí, porque realmente no somos todas, ¿verdad? Sí, somos muchas. Marielín, Flor, Isabel, como este lo estaba mencionando, y otras que realmente eh, han sido, han estado, no está ahora, pero todas estamos unidas por el amor de Cristo, que es lo que más eh, nos, nos, nos une, ese amor y ese que nos transforma, el amor realmente transforma, y eso es lo que ha hecho en mi vida. Amén, amén, gracias. Y gracias, Grace, que tú compartiste, porque... El ministerio, como yo dije anteriormente, no tiene ventana, no tiene puerta, porque es afuera, es a la comunidad. Y por eso, como mencionó ahorita la hermana Lilian, nosotros nos reunimos en un restaurante, en restaurantes ¿verdad? que el Señor nos lleva porque el Señor nos da la dirección y ahí se lleva, desayunamos juntos, viene una palabra, viene una adoración y ¿saben lo más hermoso? Que de esa forma estamos evangelizando en esos lugares porque muchas personas se han unido al ministerio a través de esa acción de ir afuera, de salir afuera para impactar y tocar las vidas de esos que están allá afuera y eso así, y además de eso como mencionó Grace, mi hermana Grace es que es un ministerio que si nos reunimos una vez al mes en el restaurante, pero ahora lo hacemos virtual, pero también nosotros compartimos la oración, oramos todos los días juntas, temprano por la mañana también tomamos clases, o sea, hacemos estudios bíblicos, hacemos obras comunitarias, o sea que no nos limitamos y nosotras cada una pertenecemos a nuestra congregación, o sea, nosotros pertenecemos a una congregación, pero como hay unos dones y talentos que se quieren manifestar y muchas veces todo esto se tiene que manifestar, es afuera, en la comunidad, porque es donde la gente necesita a Cristo. Entonces Agló se ha levantado como ese faro de luz para llevar bendición y por eso el Señor ha añadido a Lilian añadido a Grace, añadido a Sonia y añadido a otras mujeres más que ustedes también van a conocer. Así que yo le doy gracias a Grace por estar aquí. Pero la última palabra, Grace, a quién tú invitaría, ¿Sí? a quién tú invitaría a que sea parte a través de las plataformas también de Facebook a Glo Kendall y escuche los mensajes que tenemos ahí. ¿A quién invitaría? ¿Qué? ¿Qué tendría que tener ese hombre o esa mujer para que pueda escuchar los mensajes que transmitimos a través de la plataforma de Aglo Kendall? Yo creo que simplemente eh, es la, eh, el querer, como, como del querer en su corazón de escuchar la palabra de Dios, de, de querer tener una transformación como la tuvo conmigo, el querer servir como servimos nosotros, el querer amar como amamos al prójimo, a través de, de donación a lo que sea lo que hagamos eh, eh, la persona que necesite que esté en su corazón eh, you no know, uh, pues deprimi, deprimido digamos o, o muy solo pero que realmente cuando estas cosas y, y escuche lo que significa algo que es esa compañía esa familia esa esta unión el que nos une como decían ante Cristo yo invito realmente a todas las personas, no hay edad, no hay religión. Eh, ya como escucharon a mi hermana, a, a señora Sonia, que yo soy la que hice como la hija. vivo <risa> <risa> al lado de ella, soy, es mi vecina. Y, y entonces este lo que es el amor a él, el querer conocerlo, el querer... Amarlo, el querer hacer mucho más por todas las personas y, y el querer orar también por otras personas, el querer transformarse, el querer, el querer ser feliz pero, y tener la paz que Dios, como Él nos prometió, nos da. Y esa es la paz que nosotros podemos decir realmente que es que los que no, nos invade, el amor y la paz de Cristo. Amén, amén. De eso se trata, Globo, uh -huh. de que brilles y que brilles para Cristo y que brilles para el mundo, diciéndole a través de tu resplandor y a través de tu identidad lo que he hecho en la vida de Grace, porque yo he visto el cambio. Uh -huh. Y yo le doy gracias al Señor porque he insistido, pero es el Espíritu Santo porque cuando quiere transformar una vida es el Espíritu Santo, escoge aquel que dice, dale, llámalo, que a través de ti ellos van a venir, porque nosotros somos los mensajeros de Cristo aquí, para poder transformar vidas como Grace ha sido transformada. Grace, gracias, gracias. por dejarte de transformar. Te bendigo. Gracias. Dios te bendiga y gracias, Rey, también, por estar gracias, con nosotros. Bendito Dios. Aleluya. Estos son cambios, hermano. Es, es cada, cada mujer, cada hombre tiene una historia. Tienen historias que contar. Y qué hermoso cuando Dios te pone para dirigir y para ser líder, para tú ver esa transformación y ver como Cristo y como el Espíritu Santo, a través de la profundidad del Espíritu Santo, de encontrarse con Él, logre esos cambios. Así que ahora tenemos otra invitada con nosotros. Vamos a pedirle a su Sunol que venga por acá, que venga por acá y nos traiga un mensaje tan hermoso, porque cada uno, como le hemos dicho, cada uno ha venido con un mensaje y cada uno ha tocado mi vida impresionantemente porque Dios se ha manifestado. Bienvenida, Helen. Hola, ¿cómo estás, ya. Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí. Y quiero que, que, que le comparta a los hermanos de dónde eres, oriunda, de dónde eres, porque el Señor llama de toda parte, de toda nación, de toda lengua, porque Dios uno es. es, en el nombre de Jesús. Ok, yo soy cubana de nacimiento, pero es adoptiva de Puerto Rico, porque estuve 35 años viviendo en Puerto Rico. Salí de Cuba a los 22 años con mi hijo de 3 años. Y prácticamente puedo decir que mi vida profesional y todo la hice en Puerto Rico. Eh, allí me casé, estoy actualmente casada con mi puertorriqueño Julio. <ríe> y llegamos ¿Qué ya a... Dilo, ¿qué es parte de agló? Oh, sí, es parte de agló? Hoy no pudo acompañarlo, pero él también pertenece a agló. Y llevamos ya 16 años aquí en, en Miami. Eh, lógicamente, eh, vinimos detrás de los hijos y los nietos, que ya estaban acá en, bendito Dios, en Miami. Bendito Dios. Y Dios sí. ha hecho cosas maravillosas en su vida. Oh, maravillosa, sí. maravillosa. Ya lo creo que sí. Y nosotros identificamos a, a Ellen, la característica, la característica que la identifica, a ella es la palabra milagro. Uh -huh. Milagro. Porque ella vino. A través de una invitación de su hija, así que es. ya conocía que ella es la mamá de Lilian. De Lilian. Entonces, él vino a ayudarnos una vez que estábamos haciendo unas obras comunitarias. Y vino y se impactó cuando vio ese proceso. Y al ser impactada ella dijo, yo quiero que mi esposo también venga, uh -huh. yo me acuerdo de ese entonces. entonces nosotros comenzamos a orar para que su esposo viniera, y por cosas como hace el Espíritu Santo cuando entramos en esas profundidades, el esposo de ella vino. Uh -huh. Y también se hizo parte como caballero del ministerio Agló juntamente con nosotros, el cual participa uh -huh. activamente con nosotros del ministerio como voluntaria en todas las cosas que tenemos que hacer, técnicas, mover, servir, en todo. O sea, cuando uno viene, uno quiere, uno, es que uno se identifica con lo que uno tiene para servir sí, al Señor. Sí, sí. Y entonces, pero algo muy importante ocurrió, porque en este tiempo de pandemia, aunque no hemos tenido las reuniones este, como las teníamos, presenciales, uh -huh. le hemos tenido virtual y hemos sido, y hemos estado siempre unidos también. Y durante ese tiempo pasó algo muy impresionante en la vida de, de Ellen. Uh -huh. Un sábado en la mañana estábamos orando, como usualmente hacemos el grupo, y después que terminamos de orar, yo recibí una llamada, y fue la llamada de su esposo, que ella estaba muy malita, muy uh -huh. malita. Y entonces yo quiero que Ellen, ¿verdad?, nos, no, nos cuente un poco, porque no podemos, verla por el tiempo completamente, pero lo que el Espíritu Santo le pone a contar, porque... Esto es un milagro. Y yo le voy a decir, le voy a leer este versículo bíblico, el cual caracteriza a Helen. Marcos 16, 17. Uh -huh. Dice la palabra de Dios: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, será condenado. Dice el 16. Y el 17 dice: Este, el que creyere será salvo. Y el 17, Marcos 16, 17 dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán lenguas. Y tomarán en sus manos serpientes y si vivir en cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sanarán. Sanidad. Y la palabra de Dios también dice, y estas cosas seguirán a los que le creen. Amén. Nosotros creímos en un milagro en la vida de él y aquí la tenemos porque Ellen es un milagro. Quiero okay. que cuente tu milagro. Okay. Quiero que cuente tu milagro. Tenemos aproximadamente un tiempo okay. para que cuentes tu milagro en el nombre de Jesús. Bueno, yo le diré que el 18 de agosto de este año 2020, eh, tuve en medio ir, de la pandemia, en medio de la pandemia, tuve que ir a emergencia porque... No podía orinar, tengo que ser claro. no podía. Estaban fallando tus riñones. Mis riñones estaban fallando. Cuando fui a emergencia me dijeron, tiene un paro renal. Imagínense, esto fue impactante tanto para mi esposo, para mí, y ahí mismo llamaron a la ambulancia que me tenía que ir para el hospital. Eh, en este momento estar en un hospital con, con esta situación que estamos viviendo no te dejan tener familiar al lado, cosa que, que nunca yo estaba acostumbrada a eso, siempre... Está, siempre somos matrimonios bien unidos, donde está uno siempre está el otro. Y yo les diré que fueron tres cosas bien importantes en ese momento para mí. Una, la principal, mi fe en Dios. La otra las oraciones, los grupos de oración, eso fue a través de todo el mundo, yo les diría, no solo aquí en los Estados Unidos, en Cuba que tengo familia, en Puerto Rico, Venezuela, se unió, se unió. bueno, eran tantos y tantos países unidos en oración, clamando sanidad. Y la otra cosa, el apoyo incondicional de mi familia. Esos fueron tres puntos básicos para mí. Cuando yo llegué al hospital y me vi allí que pude... Y llegar a la habitación que me llevaron, yo no tenía fuerza porque yo estaba tan y tan mal, tan decaída, que yo casi muero sentada en, en mi casa antes de llevarme al hospital. Pero me di cuenta que en un momento que fui me, me fui de lado, me di cuenta que si cerraba los ojos no iba a regresar. Y entonces yo le decía a mi esposo, Ponme alabanzas, ponme alabanza, porque yo tengo que escuchar alabanza. Y así con esa debilidad y todo, empezábamos a, a cantar las alabanzas. Yo no sé de dónde saqué la fuerza. Y ahí verdad. comenzamos a orar. Me acuerdo que, que Julio llamó, llamó en ese momento y comenzamos a orar por ella, orar por ella. Ella la llevaron al hospital y estuvo sí. en el hospital. ¿Cuántos días estuviste en el Ocho hospital? Ocho días estuvo hospitalizada. Ocho días hospitalizada. Sí. Y, y, y algo muy hermoso, porque él nos compartió que eso permitió que ella estuviera más cerca del señor pues y podemos es. decir en sí. la profundidad con el espíritu santo es. porque como hemos compartido la este, esta esta esta pandemia uh -huh. ha hecho que cada persona esté sola porque no puede estar con sus, con sus familiares con su familia, sí. entonces él experimentó eso uh -huh. y él experimentó que ella me estaba contando que ella nos contó a nosotros después que salió claro está sí. que le dieron el cuarto más hermoso donde ella podía ver el oh, cielo sí, y el donde cielo. ella podía tener una intimidad mayor con el señor así por es. eso en ese momento él pudo vivir una experiencia más profunda con el Espíritu Santo así es, así es y ella puede y que tú puedes decir qué saliste que aprendiste de esa de esa situación el ¿Qué, qué aprendí aprendiste? bueno primero que nada le di gracias a dios porque yo me levantaba y me pasaba todo el tiempo no tenía fuerza yo no me podía levantar yo necesitaba de ayuda de, de, de los enfermeros y eso pero yo me levantaba y yo lo primero que dije señor soy bendecida me has dado una habitación donde la vista que tengo es espectacular Puedo ver tu cielo, puedo ver las nubes, puedo ver cuando llueve. Puedo Para mí eso fue Amén. una bendición. Y la otra cosa fue que como estaba sola, como dicen, yo ponía alabanzas. Yo, yo decía, Señor, sabes que no puedo. En mis propias fuerzas, porque no las tengo. Pero me aferro a ti porque yo sé que tú sí Amén. me vas a levantar. Amén. Porque yo sé que tú eres mi sostén. Y yo sé que tú lo que empiezas, lo terminas, tú no dejas nada a medias. Y me aferraba a él, y me aferraba a él, y yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Amén. todo lo puedo en Cristo, y así fue a los tres o cuatro días después que me dieron tratamientos de diálisis, de eh, las plaquetas las tenía por el piso, me tuvieron que dar tratamientos fuertes, bien fuertes, y sin embargo, el, el tercer día que vino el médico, me dijo, oye, esto ha mejorado tanto, esto verdaderamente es un milagro. Yo le dije, Podemos sí? decir los valores que tenía de plaquetas y hemoglobina, oh, sí. que eran unos, unos valores. Yo que... pensé con nueve, al segundo día que me dieron la diálisis subió a 22 y el tercer día 200. Valores reales. <risa> y había un <risa> pueblo que estaba orando y clamando, clamando todos los sabía, días. Todos dio. los días. Por eso... Por eso, cuando el pueblo de Dios se une, ocurren cosas maravillosas. Gracias. Ellen es un milagro. Nosotros le dijimos, Señor, no te la lleve, por favor, la necesitamos, es muy valiosa para nosotros. Gracias. Por eso, Ellen es una mujer que tiene el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Por eso el Señor le dio el privilegio, aún en su condición, de estar en esa habitación que ya podía ver el cielo. Gracias. Y más, Ellen tú podía ver a, a, pudo ver a su, a, pudo divisar a sus familiares que estuvieron abajo oh, para que ella lo peado, pudiera para que ella peado. pudiera ver el grupo de personas que llegó con cartulinas diciéndole sí. que la amaban, que estaban con ella, que estaban orando sin cesar sí. porque cuando el pueblo de Dios se une Ocurren cosas maravillosas. Maravillosa, y verdad. Ellen es algo maravilloso. Ellen es un milagro porque el Señor sigue haciendo milagros. Y nosotros hemos visto Amén. muchos milagros en el mundo. Todo el mundo ha recibido milagros impresionantes, impactantes, de sanidad, de provisión, de trabajo, uh -huh. de cosas que no eran, de, de, de situaciones con abogados. O sea, porque cuando nos unimos y cuando le creemos al Señor y dejamos que él obre, el Señor lo hace. Amén. Y si Él lo Amén. hace. Nosotros entonces le vamos a creer más porque vemos lo que pedimos en oración y Él nos trae esa recompensa. Gracias. Así que, en gracias. Gracias. gracias. gracias por, por estar con nosotros. Y tengo que decir, y no te, puedo terminar sin decirle, que el Grupo de Globo ha sido bendición en mi vida. Que esas reuniones de cada mes, yo siempre digo, Señor, Tú has superado mis expectativas. Porque es verdad que el Espíritu Santo se mueve de una manera poderosa. Me gusta mucho ayudar, me gusta mucho eh, cooperar, me gusta mucho eh, visitar enfermos, todo lo que sea de ayuda, todo lo que podamos llevar una palabra de, del Señor a otras personas que tanto lo necesitan. Ahí estoy yo. Amén, amén, amén, amén. Pues, Ele, muchas gracias. Gracias, gracias por, por invitarnos. Gracias, gracias, gracias. Okay. Estas son de las mujeres que componen el Ministerio Aglo. Ellas y muchas más son parte de esta gran familia, como le dije al principio. Este ministerio, aglo ocupa 170 naciones. Cada mujer, cada hombre, cada niño, cada niña, cada abuelito, cada abuelita es transformado por el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que se mueve, el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, pero quiere manifestarse más. Y si solamente tú le dices, yo lo necesito, yo lo quiero, Él viene y hace morada en ti. Aquí en el maratón de 48 horas, entrando en la profundidad del Espíritu Santo de Dios, en esta noche aprovecho la ocasión para decirte a ti que si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, en esta noche es el momento para decir, Señor, yo te necesito. Señor, yo quiero conocer un poco más de ti a través de diferentes ministerios porque estamos aquí para hacer el mensaje y para llevar el mensaje de Cristo. Para decirte a ti, Cristo vive. De decide, si decide, deseamos orar por ti y si quieres puedes dejar un mensaje, un mensaje, lo que quieras, qué oración quieres presentar delante del Señor y nosotros diligentemente como mujeres y hombres esforzados, siendo ahí constante con nuestros hermanos y por el dolor ajeno nos dolemos y siempre queremos llevar ese mensaje, queremos orar por ti y hay un grupo de personas que vamos a estar orando por cada una de esas peticiones que se publican, que se escriben, que llamen y sabemos que, que puedes hacerlo ahora mismo, pero si ahora en este momento tú quieres levantar tu mano y decir, Señor, heme aquí, yo te quiero servir. Si quieres reconciliarte con el Señor, este es un buen tiempo ahora en el 2021 de decir, Señor, yo quiero abrir las ventanas de mi vida y las ventanas son mis ojos para ver lo que antes no veía. Quiero abrir mi corazón de par en par, Señor, para que tú entres a mi corazón, Espíritu Santo de Dios, y descubras y veas en mí esas profundidades y yo también la pueda contemplar para adorarte y servirte, Señor. Y di esta oración, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Reconozco que tú pagaste un precio por mí en la cruz del Calvario y ahí llevaste cada una de mis de mis enfermedades, cada uno de mis pecados, Señor. Y reconozco que ahora soy libre del pecado porque tú lo llevaste todo a la cruz. Y yo te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo sé, Señor, que si yo paso a morar, mi Dios, me iré contigo y sé que seré llamado hijo de salvación. Sé, Señor, que soy llamado tu hijo y sé que tú me aceptas hoy esta noche en tus brazos. Oh, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida, por lo que has hecho con mi familia, por lo que has hecho y vas a seguir haciendo en mi vida, porque hoy reconozco que tú eres mi salvador y quiero servirte con denuedo, quiero servirte con pasión y quiero impactar a otros, Señor, con lo que tú has puesto en mí. Quiero, Señor, descubrir contigo mi identidad para servirte con amor y pasión. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Mi hermano o mi hermana, si has hecho esta oración, te pido que escribas tu nombre. Y si quieres que nos contactemos contigo, escribe también tu email o tu teléfono, donde quieras. O escribe también tu oración o tu petición que tiene en tu corazón, lo que quieras. Porque yo conozco al Cristo que, que vive, al Cristo que sana, al Cristo que restaura, al Cristo que transforma. Ese es nuestro Cristo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por eso con ustedes Jacqueline Castillo. Te comparto mi website, te comparto el website que tenemos de la fundación upbendecir.com. También te comparto mi website JacquelineKass.com donde encontrarás otra información más de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en mi vida. ¿A través de qué? De servirle. Porque cuando tú le sirves, el Señor ve que tú estás dispuesto. El Señor también ha dado esta plataforma de JacquelineCast.com y también a través de Facebook a Globe Kendall. Ahí nos puedes conseguir y puedes disfrutar de las, de las adoraciones, de las prédicas, de tantas cosas que durante cinco años y medio hemos llevado. Y como no, en Instagram me puede conseguir como JCTransformada. JCTransformada. Y aquí estamos con los brazos abiertos para orar por ti. Cualquier necesidad que tenga, ponla primeramente, establece. Y pon en tu corazón, compartirlo con aquellos que oran y que interceden los unos con los otros, como el Señor nos dijo. Que intercediéramos por aquel que necesita. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a ver tu milagro. En qué tiempo no lo sabemos, pero desde que tú pones tu corazón disponible para servir al Señor y decirle quiero entrar en las profundidades contigo y la profundidad del Espíritu Santo de Dios ahí el Señor va a venir y va a ser morada en ti y va a venir la transformación y va a venir tu bendición así en el momento que tú menos lo puedes esperar en el momento menos inesperado así que yo me despido en esta noche como Jacqueline Castillo presidenta del Ministerio Aglo del área de Miami para decirte que Dios es bueno y decirle a, a, este hermosa, a esta hermosa plataforma de 48 horas, ven por acá Lilia, vengan por acá las que puedan venir, de 48 horas entrando en la profundidad del Espíritu. Queremos decirle al Señor gracias por permitirme ser parte de este ministerio, gracias porque soy, soy importante para ti, tiene que entrar el sol un poquito más. Sí, gracias, Señor, por todo lo bueno que ha hecho por mí y todo lo bueno que seguirás haciendo por mí y mi familia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nos despedimos esta noche y le decimos gracias, Señor, por el pastor Antonio Florido. Gracias por las 48 horas de entrando a la profundidad Señor, del Espíritu de Santo. Así que bendecimos tu vida y decimos, sí, Señor, gracias por lo que ha hecho en nuestra vida. Dios les bendiga, queridos hermanos, amén, en amén, el nombre amén. poderoso de Jesús de Nazaret. Y podemos cantar, vamos a ver la victoria. Vamos a ver la victoria, vamos a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Vamos a ver la victoria, vamos a ver la victoria.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 lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Amén, aleluya. Amiga, amiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga la paz de Dios con ustedes y disfruten este año que el Señor nos ha dado, este año nuevo 2021. El Señor está con nosotros. Él lo Amén, ha prometido, bien, su confío. presencia, la presencia <risa> del Espíritu Santo reposa sobre aquel que confía en Él. Amén. Nosotros confiamos porque el resplandor de la gloria de Dios está sobre nosotros. Amén. En el nombre Amén. poderoso de Jesús de Nazaret, seguiremos adorando, seguiremos clamando, seguiremos llevando las buenas nuevas de salvación, seguiremos yendo a esas naciones que el Señor nos manda y transmitiendo el mensaje de amor, de esperanza, de adoración, el mensaje de la buena Actitud, el mensaje de milagros, el mensaje de la visitación del Espíritu Santo a la vida nuestra. Así que, hermanos, yo te bendigo, te bendecimos como Ministerio AGLO y te decimos: conéctate, conéctate a la fuente de la esperanza, conéctate a la fuente del amor, conéctate a la fuente del Espíritu Santo de Dios, porque como esta plataforma dice: entrando a las profundidades del Espíritu Santo, quiere decir que ahí vas a encontrar tu regalo, amén, el amén. regalo de la vida, el regalo de tu identidad. Amén. Aglo te da identidad porque te permite servir en el área donde el Señor te ha puesto. Amén. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nosotros queremos servir y servir a aquel que necesita ser servido. Vamos a estar orando por cada hermano que ha puesto su oración porque sabemos que Dios cumple cada una de sus peticiones en el nombre poderoso de Jesús Jesús de Nazaret. Nazaret. Amén, amén, bye bye. bye.